Madre mía, ¿cómo está? Gracias, ¿sí? Eh, nada, le vamos. Eh, bueno, esto es una ovejita que acabamos de rescatar. Que le bueno, han atacado unos perritos y tiene un montón de heridas por todo el cuerpo. Tiene aquí una en la, en la ubre que es Uf, una locura. Madre mía. Y nada, le vamos eh, a pasar fluido porque está, está débil, está marita y, y nada, a ver si, si remonta y lo Poquito, la verdad es que está bastante hecha polvo. Y nada, eso, le vamos a poner un catéter ahora, a pasar fluidos, con un montón de vitaminas. Y nada, esperemos que, que se ponga bien. Nada, intentaremos ayudar y darle todo lo posible para que, que remonte, que ya está a salvo y que pobrecita, madre mía. Vale, vale. Nunca le está aquí dando cariño. ¿Se está segura? pequeña que ya queda poco. Y estás asada. Ahora tiene que estar bien.